Hola, bueno, muchachos, os vengo a proponer otro nuevo juego. Este es un juego de trileros. Para ello vamos a necesitar tres reyes y un as. Tenemos el as, un rey, dos reyes, tres reyes. A ver. Pongo el as, un rey, otro rey y otro rey. Si yo hago esto y vosotros me seguís el, el as, me vais a decir que es esta carta, ¿no? Efectivamente, es esa carta. Pero ahora vamos a ver. Aquí tengo un rey, otro rey, otro rey y el as. Si yo pongo el as aquí, otro rey, un rey y otro rey, y hago esta maniobra. Ya os voy a preguntar dónde está la carta diferente. Vosotros me diréis que es aquí, que sin embargo estáis equivocados. La carta diferente es esta, porque el resto son ases. Espero que os guste venga hasta otra